Hola gente cómo están espero que se encuentren demasiado bien Hoy vengo a enseñarles un humo que es demasiado sencillo Que es para la zona de medio de ventana Que sirve para tanto como 64 tis como para 128 La o sea, que yo también puede servir de FPL, Faceit, MM El siguiente humo pues, tendrá que caer aquí en la ventana Que es para cuando el, el antiterrorista pique pues pueda vernos pues, no es que el humo tendrá que estar acá ¿no? Pues, más adelante de que después que está tapado el humo y no se puede ver no pueden ni picar, nada nada na, nada eso es un humo demasiado sencillo bueno lo peor que todo les comentaré en, en la parte de descripción del video les dejé un comando o más que todo un bin para que lo pongan pues, para que puedan así saltar para que ustedes opriman la tecla y saltan y no la bomba o la, o la lo que sea en el mundo también este. primero desagacharse acá, acá acá acá agacharse, agacharse bien pegaditos Recuerden, siempre para tanto como 64 y 128 ticks. Apuntan al centro de la puerta, y apenas llegan a esta parte, o sea avanzando agachados, avanzando agachados, salta con el bin. Lanzan con el bin y pese el humo cae en ventana. Como pueden ver. ahí podemos ver que cayó demasiado bien. Bueno gente, ese es todo el humo. Ese es más sencillo que yo con esto, yo todavía que es de por acá, pero ahora no, no lo pongo demasiado bien, que creo que es así. Me caí, ¿eh? la verdad es que no creo No, no, no caí ¿eh? Pero bueno, ese es el masillo que yo conozco Más útil Y pues, la verdad, si les gustó el video, suscríbanse y compartan Que la verdad me apoyarían muchísimo Y ya, eso es todo gente espero que se encuentren bien y hasta luego